¿Qué pasa compitruenos? Se acaba de anunciar el nuevo Pokémon que se filtró ayer Por si no lo visteis os dejo el vídeo por aquí Porque estuvo bastante curiosa la filtración Y hoy vamos a reaccionar a los vídeos oficiales y vamos a ver la información de este Pokémon y todo lo que se puede saber a día de hoy Así que vamos a darle caña Ok, tenemos dos trailers, uno de 5 minutos, que es el que estáis viendo aquí Y otro de menos de un minuto, o sea, básicamente un short, ¿vale? Lo veremos en un Plus. Así que me pongo los cascos y reaccionamos a estas monedas misteriosas Let's go, a ver qué nos cuentan Ahí está la musiquita Oh, profesor Willow. Y Crossover, chicos, Escarlata y Púrpura gracias por el y Pokémon, Pokémon go. go. Creo que el Pokémon del que tanto he oído hablar últimamente es el que aparece en él. Me Ahí está el cofrecito, chicos. ¿Alguien que lo han visto? ¿En serio? No esperaba que fuese Este es el Gimigol, el Escarlata y Púrpura. la verdad. Gimmighoul, chicos, nombre del Pokémon. Así ¿Se llama el Pokémon? Me gusta el nombre. El cofre en el que se esconde es también parte de su cuerpo. Parece que las arenas que, sí. que llevas son como las que los entrenadores andan encontrando por todas partes. Esto es lo del en cofre que vimos ayer. En Paldea me he encontrado algunos Gumigoll que se esconden en cofres y Ahí está. No. Mm. Yo nunca había visto a los de los Me encantan mejores. los trailers doblados, lo chicos. Interesante de todo es que, que yo sepa, nadie ha conseguido atrapar un Gumigoll que no esté dentro de un cofre. Ojo, cuando se les acerca a alguien dejan caer una moneda y salen Nadie y... lo ha atrapado, dicho. Mmm. No hemos observado ese comportamiento por aquí. Pues mira, en este Pokémon Go ya, es, ya es usable, creo. Ya es, ya aparece. Sobre Gimmicool y sus monedas. ¿Nos va? ha dicho un cuento? ¿Cómo? Aquí una vieja y extraña historia acerca de una moneda misteriosa. Pero ¿y esto? <risa> What. Había una vez una chica que recogió una moneda durante un paseo. Okay. O esto suena tétrico que ¿Quién? flipas, ¿eh? Otra más dijo la chica. Con la caja de música de fondo, cuando la misteriosa criatura vio a la chica, salió huyendo uh. por la puerta más cercana. Buah, esto la pinta a acabar fatal, ¿eh? <risa> y acabó topándose con un cofre. Ok, el cofrecito de Gummy Good. Mientras tanto, la criatura se había escondido y estaba observando cuidadosamente a la chica. El cofre se abre. Es fantasma, creo, ¿eh? Y lo que fuera que hubiese dentro Cruzó miradas con la chica Entonces la chica metió una moneda en el cofre Una Dios Una Cogió otra moneda Y la metió también Dios, Dios Pinta feo Volvió a repetir lo mismo con una tercera moneda Esto yo creo que va a ser el quest de De coger todas las monedas de paldea o algo así Pinta eso, vamos Acabó llenando el cofre hasta arriba Mm-hmm. Uh -huh. 997 Coño. 998 999 999 monedas, hermano Como haya eso en Paldea Estamos jugando 100.000 horas, ya te lo digo No puede ser Serán 99 o algo así, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué hago aquí con todas estas monedas? Se preguntó la chica ¿Le ha borrado ¿No la memoria? ¿Qué que estaba poniendo tanto empeño en reunirlas ¿Cómo? No entiendo, Maya tío. más curioso. Creo que nos puede ayudar a entender mejor a este Pokémon. Eso espero. Parece indicar que los gimigol que se esconden en los cofres no recogen las monedas ellos mismos, sino que manipulan a otros para que las recojan en su lugar. ¡Hola! Y no lo recuerdas. También, los gimigol que no tienen cofre no parece que manipulen a nadie. ¿Será que pueden buscar las monedas por sí mismos? Ahí tienen como el radar, ¿no? Y te indica dónde están las monedas. De ser de la misma especie, tal vez esa diferencia de comportamiento tan grande sea suficiente para considerar las formas distintas. Estás de acuerdo? Deberíamos ponerles. Vale. Pues sí, buena idea. Veamos. Forma cofre para la que se esconde. Ahí está. Gimigul forma cofre, chicos. ¿Me sirve? Me gusta. Y... No te complicas, dice. Por ahí, ¿qué te parece forma andante? Forma andante, vale. Sí, me parece. Otro que tampoco se complica. ¿Has oído de nadie que haya atrapado a un GymiGohl forma andante en Paldea? Eso es. Por tu zona. Ojo, va a ser de Pokémon Go, ¿no? Simplemente se acopla. Dice que no se puede capturar en Paldea. Una moneda Correcto, lo cual quiere decir que los entrenadores pueden aprovecharse de ese comportamiento para capturarlos. Es una oportunidad buenísima para avanzar con la investigación. ¿Hay alguna otra cosa que no me hayas contado sobre…? Vaya este voz tiene me... el profesor Willow, ¿eh? otro detalle, pero te los cuento cuando quieras. Haré lo posible por ayudaros a atrapar a un Gimgol forma andante. Gracias. Seguro que tu ayuda les vendrá de perlas a los entrenadores. Estras, está guapo este tráiler, eh. … volvamos al tema de las monedas. Uy, acaba de sonar el timbre. Oh, ojo, el timbre, chicos. A clase. empezar. <risa> me marcho, profesor. Ostras, me ha recordado al colegio de verdad, eh. Pues nada, se ha ido. Este cinio siempre va a lo suyo. Cinio era. La es que me ha Ni mucho. me acordaba Cuando ya del nombre. Voy a mandarle una postal como agradecimiento. ¿Una postal? ¿Cómo? Ahí está, paldea, chicos. Y la investigación sobre los Pokémon continúa. Pokémon Escarlata y Púrpura Cross Pokémon Go. Tiene pinta de que... Disponible en 2023. ¿Cómo? Vamos a esperar un mes y poco para... Bueno Ok Vale, Goal ya está disponible en Pokémon GO Vale, chicos, así que eso lo podemos conseguir desde ya Creo, el, el forma andante Ok, y aquí tenemos el trailer número 2 La emboscada de Goal. 58 segundos Un short, chicos, let's go Ahí está, vale, esto va a ser la presentación del Pokémon sin más, ¿no? Entiendo Ahí está, Litleo, bueno ¡Ojo, oh, Licanrock! Pero qué, qué místico este Y ahí está el cofre, en gameplay Esto ya es gameplay 100% Tío, no me gusta Bueno, ahora os lo digo Y mi gold, cofre, eh, tipo fantasma, exacto Ahí está, tirando bolas sombra está... No me gusta que se meta la animación Por debajo del suelo, tío Es como raro, ¿no? ¿Veis que la animación Es que hace que sea un poco irreal? ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Qué pequeño, tío! Es muy pequeño, ¿eh? Y no tiene pies, ¿os dais cuenta? Es como que tiene muñones, tío. Forma andante. Esto no, no nos dicen el tipo. Supongo que el tipo será el mismo, ¿vale? Lanzamiento mundial, 18 de noviembre. Esto ya lo sabemos. Ok, ok. Vamos a ver más información. Ok, tenemos la información oficial de Gimigul forma cofre, ¿vale? No hay de la, de la forma andante, así que entiendo que se la están guardando para ese momento en el que es, exista la conectividad con Pokémon GO. Lo veremos ahora porque hay mucha información, ¿vale? Eh, es de tipo fantasma puro, ya lo sabíamos, y tiene la habilidad cobardía, que es una habilidad que básicamente te sube la velocidad cuando recibes un ataque de bicho, siniestro y fantasma, creo recordar, ¿vale? Eh, no es muy útil para un Pokémon de tipo fantasma, eh, no lo veo yo muy clave porque siniestro y fantasma ya es pues una buena leche para un Pokémon que es débil, bueno lo único que entiendo que tendrá bastante defensa y entiendo que eso pues si lo aguantas luego tienes más velocidad y pegará de locos, yo espero que sea algo así. A lo mejor lo vemos en uso, ya, ya veremos qué se cuenta. Se esconde dentro de un cofre y se mueve lentamente. Los gimigules se esconden dentro de cofres de tesoro muy robustos, aunque les sirva como protección, el peso del cobre hace que se muevan mucho más lento. Pinta que va a ser un Pokémon lento y a lo mejor la habilidad ni siquiera le sirve. Depende de la velocidad base, tendrá sentido o no. Y dificulta sus viajes. Es bastante común que la gente confunda a los los Ghoul, forma cofre con un tesoro y se los lleve a casa o los venda en una tienda... Lamentable, tío. O sea, esto no tiene ningún sentido. Gimigul controla a las personas y Pokémon para hacerles recoger monedas. Cuando Gimigul nota que hay una persona o Pokémon cerca, les tiende una emboscada. Con su energía espectral controla su objetivo y lo obliga a recoger monedas. Me gustaría ver. ¿Cómo está implementado eso en el juego? O si está implementado, porque a lo mejor es solo, pues, el lore, ¿no? Como tiende a esconderse en almacenes, rincones ocultos de las tiendas y demás lugares que ni humanos ni Pokémon suelen frecuentar, le resulta fácil mantener bajo control a sus objetivos. Ok, ok. En el vídeo estaba como en unas ruinas también. Tiene pinta de que no va a ser fácil de encontrar, estará por ahí metido, pero el que no va a ser fácil de encontrar, o más bien imposible, yo creo que es la forma andante, que en teoría es este de aquí, que no está en los juegos oficiales. Al parecer... Gibigul tiene una segunda forma conocida como formandante que no se esconde en un cofre, es pequeño y lleva a la espalda una moneda y se esconde por toda la región de Paldea. Como echa a correr en cuanto se le acerca a alguien no ha habido ni un solo entrenador o entrenadora que haya conseguido atraparlo. Ojo, ¿eh? Interesante. Al parecer también se la ha podido ver en Pokémon GO. Es... Hermanos, o sea, está claro. Se captura en Pokémon GO igual que Meltan. O sea, es exactamente lo mismo, ¿vale? Eh, tenemos más información. Eh, os traigo aquí a Riddler para que lo veáis. Que ya nos hizo hace poco, este tuit este lo vimos ayer. En el que nos dijo Nice Chest. Como diciendo, cómo mola este cofre. Obviamente el guiño a la otra forma de... Gimme la forma cofre, la forma oficial del juego, básicamente, y eh, hay que recoger, parece ser, 999 monedas, hermanos, yo espero que en el juego no sean 999 como tal, eh, ha habido una web durante estos días que consistía en ir metiendo monedas en un cofre, igual que el cuento que te dicen en el vídeo, pero yo no sé si en el juego será así, nos lo pone Riddler así, pero... Yo que sé, luego nos dice, os he dado pistas ya de la evolución, de la línea original y tal, y si recordáis, la evolución era tipo eh, acero fantasma, ahora lo veremos en la Pokédex eh, típica de que, que estamos siempre viendo, pero debe ser que esta es la forma cofre, forma normal, y luego hay una evolución humanoide, color dorado y tal, que ya se había hablado de ella, que era tipo fantasma acero, cuidado con ese tipo, porque ese doble tipo es bastante... Interesante, ya se parece, a por ejemplo, a Aegislas y Ojito, eso habrá que verlo, ese Pokémon. Luego, nos ha puesto esta imagen aquí, Riddler, que no sé qué quiere decir, pero fijaos en esta mano y fijaos en la sombra del cofre, que es Gimme Goal, básicamente. ¿Por qué tiene forma de mano? ¿De dónde ha salido esta imagen? Yo no sé si viene de algún tráiler japonés o algo así, pero ¿qué quiere decir esta mano en la sombra del...? No entiendo, si se os ocurre algo, pues me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Luego tenemos aquí a nuestro amigo Soul Art que nos dice que en efecto eh, la forma andante va a ser capturable en Pokémon Go y puede que sea transferible a Escarlata y Púrpura cuando se conecte a Home en 2023, que es lo lógico, lo que todo el mundo está pensando con este tráiler, ¿no? Al fin y al cabo esto es el crossover del 2023 que han dejado, ¿no? Pues. Para esas fechas No me gusta que lo dejen para después Es que yo no entiendo por qué estas cosas no salen el día de salida Pero a lo mejor es porque, no sé, quieren generar más jugadores de Pokémon GO y de Lo de Pokémon GO no tiene ningún sentido Le están dando muchísima caña Y bueno, a mí me gusta el juego Pero tampoco estoy dándole todos los días Y me da un poco de pereza ponerme a jugar solo para conseguir este Pokémon, sinceramente Luego Centrolix nos dice que igual que Mel Metal Esta forma de Gimme Goal es exclusiva de Pokémon GO y no se puede capturar en Escarlate Púrpura, ¿vale? Lo dice todo el mundo, así que damos por hecho que tiene que ser así. Y bueno, pues espero que tengáis Pokémon GO, sinceramente, es gratis. Así que, bueno, tampoco pasa nada. Por último, me gustaría comentar que este era el trailer donde se veía. Si recordáis, lo vimos ayer. Básicamente, este es el fragmento donde se filtró este Pokémon Moneda. Y esto, si lo analizamos en el contexto del juego, es el personaje haciéndose una foto a sí mismo con el Pokémon Moneda de fondo, y no sé, pero según han dicho, el Pokémon Moneda, cuando detecta un humano, en esa forma, en la forma pues eh, andante, sale corriendo y te deja la moneda, o algo así, no que será la forma de coleccionar estas monedas para poder evolucionarlo, cuando tengas, entiendo, 999 podrás evolucionarlo, o 100, o no sé, en, en Pokémon GO sé que son 100 el máximo de monedas que puedes conseguir, yo entiendo que en Pokémon GO a lo mejor con 100 ya lo puedes evolucionar, pero eh, en el juego de Escarate y Púrpura a lo mejor hay que coleccionar ya, pues, yo qué sé, 999 que estén por toda la región, que ya sabemos que es enorme. Pero no entiendo este fragmento del tráiler. Se está haciendo una foto con él y no ha salido corriendo. Eh, ¿Por qué? ¿Lo habrá capturado ya? ¿Será algo que en la forma andante capturada y en el juego de Pokémon eh, Escarate y Púrpura...? No sé, las respuestas las tendremos ya cuando salga el juego, compañeros De momento no tenemos nada más que esto Y por último os traigo esto de aquí Que es la Pokédex de filtraciones Ya actualizada con la forma eh, cofre y la forma andante del Gimme Goal. Y nos dice que Gimigold puede que tenga un segundo tipo en la forma andante, perfectamente, porque no lo sabemos a día de hoy, ¿vale? Y luego tenéis aquí, pues la información de la evolución de la forma cofre, entendemos, yo creo que esta es la evolución de esta, no de esta, debe ser. Y es tipo fantasma Acero a priori, ¿vale? Esto es lo que se está suponiendo de las filtraciones, no está confirmado, obviamente. Y aquí tenéis, pues si queréis echarle un ojo a los... Riddlers, los mmm, acertijos que nos puso tanto Kaká como eh, Riddler de mmm, este Pokémon, ¿vale? Por si le queréis echar un ojo que si habéis seguido el canal ya visteis el análisis y todo lo que se habló cuando salió, que ya pues bueno, está confirmado que es sobre este Pokémon. Y nada más compañeros, hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado, reventad el botón de like si es así y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!